En este apartado están dispuestas las consideraciones básicas del módulo RE. Este módulo se puede importar mediante la, su invocación con import RE. Este tiene una nomenclatura eh, la cual es un poco especializada, de tal forma que es necesario conocerla previamente, ya que si de lo contrario la utilización de este módulo puede ser un tanto complicada. Por ello existe también en la, el documento de ayuda de Python un apartado de un cómo, de cómo utilizar estos eh, regular expression o documento o módulo RE. Este utiliza una sintaxis que debe ser parecida a otros programas, los cuales se llaman REGEX o está escrito también en Perl, de tal forma que esto nos puede ayudar eh, a buscar otra bibliografía que puede ser parecida a la necesaria para utilizar este módulo. Su utilización puede ser sencilla, una vez conocido los distintos métodos que se pueden utilizar. Para ello, podemos hacer mención de que se pueden crear distintos entornos, ya que a la hora de buscar una expresión regular, es posible generar una búsqueda modificando distintos valores que, se pueden, que pueden variar a lo largo de las distintas palabras. Para ello, se puede utilizar el entorno corchetes, lo cual genera la disposición del entorno en el cual se muestran cada una de las posibilidades que se pueden tener para algunos valores. Igualmente, se podría negar su existencia, de tal forma que estos valores fuesen los que no debiesen aparecer. Esto podría mostrarse con un, con un simbolito hacia arriba o un tejadillo, de tal forma que, esto puesto al principio del, del corchete eh, negaría la existencia de ese tipo de datos en esa parte de la búsqueda. También es posible utilizar entornos dentro de estas búsquedas, como por ejemplo, eh, para buscar un número podríamos crear la secuencia 09 de tal forma que encontrase cualquier tipo de número, los cuales están ordenados desde el 0 hasta el 9. Para ello bastaría componer en, con un guión la secuencia eh, de los números internos, de tal forma que con esta forma tenemos dispuesto cualquier tipo de números. Esto también podría ser invocado con la orden barra D. Igualmente, podríamos hacer para otro tipo de, de datos, como por ejemplo los espacios. Los espacios se podrían poner dentro de la secuencia buscar con un barra S. Estos incluirían el espacio, el cual aquí no se visualiza, pero este espacio eh, existe y se buscan los espacios dentro de este entorno corchete. Si dejamos un espacio dentro de un corchete, este se busca o se acepta también como válido. Igualmente, estaría la opción de tabulador, la cual se escribe con barra T, o la nueva línea, o el retorno de carro, u otros tipos compatibles con espacios. Igualmente, podríamos buscar palabras o letras, de tal forma que podríamos hacer una búsqueda con la barra W, de tal forma que esto sería equivalente a utilizar cualquier tipo de carácter ASCII, tanto letras minúsculas como mayúsculas, como los números desde el 0 hasta el 9. Igualmente, el guión bajo es considerado como una letra, de tal forma que así estos buscaría cualquier tipo de palabra. O Word. También podríamos hacer la búsqueda negada, es decir, que no encontrase si tiene algún tipo de palabra. Esto lo deberíamos hacer con la utilización de un acento circunflejo en la parte inicial. También podemos hacer mención a que esto puede ser buscado con un único valor o con varios valores. Para ello, bastaría con disponer uno de estos tipos de caracteres. Si únicamente, si quisiéramos que apareciese uno de estos caracteres repetido cualquier número de veces, debiésemos disponer la tecla asterisco, de tal forma que esto buscaría cualquier número de, de palabras o de, de estos símbolos que apareciesen en una letra. De esta forma se encontraría el cualquier palabra de cualquier longitud, ya que de lo contrario únicamente estaría buscando un carácter dentro de la cadena. De esta forma se estarían buscando palabras enteras. Igualmente, si únicamente buscásemos uno que uno de estos caracteres apareciera una única vez, para ello, deberíamos disponer después de este entorno un símbolo más. Igualmente, si como máximo quisiéramos que apareciese uno de estos caracteres, deberíamos disponer un, un interrogante. Igualmente, si quisiéramos que apareciese un rango mínimo y máximo, podríamos realizarlo entre paréntesis, entre corchetes, de tal forma, o entre llaves. Si quisiéramos que apareciese un número cualquiera de estas coincidencias, deberíamos ponerlo entre llaves, de tal forma que estas coincidencias, hasta este disco, más e interrogante, podrían ser equivalentes a, a un mínimo y un máximo, dispuestos entre llaves como los que se ven a continuación, siendo estos los entornos entre 0 y cualquier valor, entre 1 y cualquier valor, o entre 0 y 1. Igualmente, a la hora de buscar las distintas cadenas, es posible buscarlas únicamente al comienzo de la cadena, de tal forma que si no aparece al comienzo, esta no aparezca. Para ello, debemos utilizar la orden match. Igualmente, si queremos realizar la cadena en cualquier parte del contenido, deberemos utilizar la orden search, la cual es más versátil, por lo cual es posible que esta pueda ser utilizada en más en más casos. Sin embargo, si sabemos utilizarla o tenemos en mente la orden match, también podemos utilizarla. Igualmente, podríamos utilizar la orden find all, lo cual nos devolvería una lista con los valores encontrados, ya que de lo contrario, match y search nos devuelven un objeto con una serie de características, los cuales nos mostraría cuáles son los valores que se han encontrado, y dónde comienzan y dónde terminan cada una de las palabras encontradas. Esto, en ocasiones, puede ser más utilizado que lo otro, ya que las cadenas es posible que tengan una más longitud o que puedan ser utilizadas para otros usos. Un ejemplo sencillo de cómo utilizar el módulo RE podría ser este sencillo ejemplo. Para ello, se está utilizando esta búsqueda, la cual busca un archivo denominado filename barra baja y una serie de números, con extensión .png. Esto lo podemos buscar en esta cadena de ejemplo, la cual acabamos de crear. Para ello, podemos invocar a la orden search y poner el patrón o que habíamos generado previamente para que llame a, a la cadena como argumento de tal forma que nos busque el, si el resultado existe si el resultado existe eh, podemos visualizar cuál es el resultado obtenido con la, con la orden f.group de tal forma que así visualizamos cómo es la cadena que hemos encontrado podemos visualizar que esta coincide con filename-865.png sin embargo es posible también que queramos buscar mayúsculas y minúsculas por ello, es posible que si modificamos la cadena, esta no sea encontrada, de tal forma que tengamos un error. Esto es porque existen más modificaciones que se pueden llegar a hacer en la orden compile. Para ello, por ejemplo, si quisiéramos buscar en, con mayúsculas y minúsculas, podríamos hacer mediante la orden re.i. De tal forma, que esto ignoraría el case sensitive, es decir, que ignoraría si son mayúsculas o minúsculas. Igualmente, esta búsqueda inicial inicialmente tenía un error, ya que tiene el punto escrito de manera punto, y esto buscaría cualquier tipo de carácter que fuese compatible. Sin embargo, para buscar un punto concreto, necesitamos disponer la palabra barra punto. Esta y otras muchas modificaciones que se pueden realizar para ejecutar los distintos comandos, es posible visualizarlos en el how to de cómo se utiliza el re -expression. Para ello, podemos ahora volver a intentar realizar la búsqueda, viendo que esta vez sí que encuentra esta palabra, la cual tiene símbolos en mayúscula y en minúscula a pesar de que nosotros únicamente escribimos la palabra con minúsculas. Esto y otras opciones pueden visualizarse en la ayuda, ya que existe el, este módulo y esta ayuda. Podemos visualizar cómo es el Houture. Igualmente, podemos visualizar la existencia del módulo RE y de toda su documentación. Todo ello nos ayudará a comprender cómo esto funciona.